Bienvenidos a Explorando Ando, yo soy la Fresita del Barrio, Estefanía Franco, estoy con Jorge Domínguez, mi coconductor estrella El Rostro, y el día de hoy vamos a seguir con esta tercera parte de las mejores películas de Robert Rodríguez. Ya hablamos en sesiones pasadas de Planeta Terror, del Crepúsculo al Amanecer, de Pistolero, que también tiene otro nombre que se llama Desperado, así sin la E y la otra S nada más, Desperado. Y pues este, en esta ocasión también hablamos de Once Upon a Time in México, que es otra de las primeras películas, y El Mariachi, que fue la película con la que inició su carrera Robert Rodríguez. Jorge, bienvenido al programa ¿Qué te pareció Machete? y la trilogía de Machete Kills, Machete Kills Again in the Space. Eh, ahorita vamos a empezar con la primera, que es Machete. La verdad es que a mí me sorprende, o sea, este ingenio de Robert Rodríguez va de lo sublime a lo catastrófico, de lo catastrófico a lo vulgar y de lo vulgar a lo comercial. Este género explotación… Yo le pondría de lo vulgar a lo irrisorio. Irrisorio también, totalmente. Vamos a eh, seguir esta, esta trilogía de programas comentados de las mejores películas de Robert Rodríguez con Machete. Y Dani Trejo, que bueno, tiene una… Historia real bastante escabrosa. Eh, no, sé, no sé, Jorge, si tú sabías que Machete, además ser actor, tiene su cadena de restaurantes eh, que son de tacos allá en, en Estados Unidos. Ya. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Explorando Ando con la conductora titular Estefanía Trinidad Franco Méndez, La Fresita del Barrio también conocida como La Bestia, hoy viene con un atuendo tipo robert eh, Rodríguez y um, con una playera que dice… Más cabrona que bonita. Y mira que soy bonita. ¿eh? Entonces, bueno, yo considero que sí va, va adecuada a, a robert, robert Rodríguez. También traes un pin… Un, un, eh, sí, el pin oficial del programa, Explorando Ando, ya todos nuestros amigos que… Que ven el programa y no se lo pierden, lo pueden pedir en los comentarios de Facebook, en los comentarios de mis páginas oficiales, wowfunny en Instagram y también en Facebook, Estefanía Franco, La Fresita del Barrio. Ahí me mandan un mensajito, me dicen, oye, yo quiero mi pin de explorando, ando", y yo con mucho gusto se los mando. Ah, ya, ahora sí, comentar la película de Machete. Esta se, se estrenó un 3 de septiembre de 2010, en colaboración eh, está dirigida por Ethan Maniquis y Robert Rodríguez. De protagonista pues tenemos a Dani Trejo. De nueva cuenta encontramos aquí en Machete escenas en, que hacen una representación, no tienen idea de, de la religión, eh, porque hay que recordar que Machete tiene un amigo que es padre, y interpretado por Chech Marín, que ya había aparecido tanto en el Crepúsculo al Amanecer como este eh, pues este guardia que aparece a la entrada de la, la, la, la de, ti, sí, de, del bar este, sí, entra aparece en la entrada es una escena de hecho muy muy muy larga también y, y lo golpea no le rompe la nariz eh, sí eh, Robert Rodríguez, de nueva cuenta utiliza los recursos que le encantan, como es eh, algunos vehículos que pueden causarte desde risa, hasta admiración. Me recordó, esta película me recordó varias varias cosas. no Primero, el, el antihéroe, que es un, un, un, un héroe eh, mexicano, evidentemente no agraciado físicamente, al menos en el rostro, pero con un cuerpo bien trabajado. Me recordó un tanto eh, nuestros héroes de antaño, como el santo, el brudemón. La, las escenas ah, me parecen grotescas, como debe ser Robert Rodríguez en esta línea de cine. Pero no me parecen eh, exageradas, no al menos con, con una intención eh, más allá. No, siempre están cuidadas las escenas. La que no comparto eh, es la, la escena en donde crucifican al padre que es ¿Qué amigo, escena tan que, fuerte es amigo de, ¿eh? y qué, qué de bien Dani armada. Yo creo que de es, esa escena está enlistada en las mejores crucifixiones que se han hecho dentro del cine. Eh, internacional dentro de todo el cine de la historia porque justamente eh, pues Chech Marín, este actor que, que interpreta al padre, que es hermano de Machete, eh, es torturado cruelmente por este pues um, asistente corrupto del senador y lo clavan a una cruz. O sea, le hacen una pregunta, él dice vete al infierno y le clavan el clavo en la mano, tal como sucedió este, pues, en la iglesia católica con Jesucristo. Y eh, pues así siguen con cada uno de, de sus pies y, y se ve realmente el sufrimiento, la, la interpretación de Chechmarine es buenísima, porque esa cara de sudor, de angustia, de dolor, está muy bien reflejada en esa escena y, y el cuadro en sí, como Robert Rodríguez arma esa escena con los vitrales de colores detrás, con las luces, la, la iluminación eh, y esa, esa toma es una toma que se queda para la historia, es muy sí, son, buena toma. Son elementos a los que recurre… Eh, Justamente la estamos viendo en pantalla. Que recurre Robert Rodríguez en sus películas. Me, me recordó esta escena, la, la película de La última tentación de Cristo, prohibida, es de los años 80, prohibida por la Iglesia Católica. Si la pueden ver, véanla, está muy, muy interesante. Y también trae una buena historia esta película de La última tentación de Cristo. Bueno, entonces, eh, si vemos a un Robert Rodríguez que repite el, el, el ciclo de sus películas anteriores en esta línea… Porque Sin embargo, yo veo que en esta película de Machete eh, hace un uso de doble sentido de lenguaje. Eh, cuando le dice eh, la gente a Machete, ¿qué es esto duro que estoy sintiendo aquí? Es mi Machete entonces es, es como un uso reiterativo en doble sentido del lenguaje algo muy mexicano, el albur mexicano y eh, dentro de las frases eh, Jorge, no sé si tú recuerdas que eh, Jessica de Alba bueno, le, le, le dice a Jessica de Alba Machete eres una luchadora y, y le, bueno el personaje interpretado por Michelle Rodríguez le responde eh, solo cuando veo algo que algo vale la pena defender. Justamente cuando eh, Machete le entrega los, el, los 150 mil pesos que le habían pagado para matar al senador, eh, ella se pone de su lado y, y lo, lo oculta de, de la gente que lo está buscando, porque aparte es buscado por todas las televisoras, por toda la cadena nacional de Estados Unidos, porque se dice que él le disparó al senador, sin embargo, pues eso no fue real, porque… Eh, uno de los compinches de eh, los asistentes del senador le dispara primero a Machete y después ese mismo hombre le dispara al senador en la pierna. Entonces, todo era un, una traición bien tramada en contra de Machete para así, bueno, crear más odio ante los migrantes y, y ante toda esta política de no más migrantes. Sí, fíjate que eh, esta película Machete… Eh, pudiera representar una arenga la Unión Latina eh, para los habitantes de los Estados Unidos o para aquellos que quisieran trasladarse bajo o en pos del sueño americano. ¿Por qué? Porque, como bien dices, el guión eh, contiene varias frases que pueden resultar incluso hasta un poco… Eh, icónicas. icónicas, revolucionarias para poder unir a los latinos en esa parte de los Estados Unidos y en esta parte del norte de, de nuestro país. Pues, eh, de, de Robert Rodríguez en esta película de Machete sigue fiel a su a su punto de partida, películas bastante eh, estrendosas repite también la escena de la explosión y sale Machete en una motocicleta cuando en desesperado sale Machete eh, eh, está Salma Hayek y este Antonio Banderas en una misma explosión de un camión, repite esa, esa escena, pero ahora con Machete en una motocicleta, eh, de nuevo cuenta las armas modificadas en eh, Planeta Terror, la metralleta en la pierna de la muchacha y ahora en esta, la metralleta en la motocicleta de eh, Dani Trejo de Machete y toda esta esencia de la lucha entre el bien y el mal, no la representación de la lucha entre el bien y el mal, eh, los, los liderazgos regionales, eh, la presencia de la igualdad hombre-mujer, eh, porque, en un, eh, por ejemplo, en, en, en Desperado, pues sale Antonio Banderas, un tipo alto, eh, guapo, carismático, en Machete, pues todo lo contrario, pero siempre la presencia femenina a partir, no… No de la idealización de la belleza, sino de la acción del ser humano eh, femenino como líder de, de la raza humana, por decirlo de una manera, porque al final aquí lo que enfrenta lo que enfrenta Robert Rodríguez siempre pues son, son ideologías. Así es, y bueno, por si creían que Robert Rodríguez eh, no iba a, a trascender a la historia con estas películas que les hemos comentado, pues seguro que lo hará con otra de sus películas que filmó en 2015 y que ninguno, ninguno de ustedes, ni yo ni Jorge, veremos. Es la película que nunca verán tus ojos, que se estrenará hasta el año 2115 y que, bueno, eh, por ahí se, se especula que tiene tres historias, eh, igual de mucha acción, pero pues no, no vamos a, a poder apreciarlas, ya se vendieron algunos boletos. Este, es una película patrocinada por un whisky, whisky Alfonso XV, Al Alfonso, sí, Alfonso 15, y eh, pues de esta película casi no se sabe nada. Pues mira, no la verán mis ojos, pero en el Inter pues seguiré viendo algunas películas de Robert Rodríguez. Fíjate que retomando para, para terminar el tema de Robert Rodríguez, no vi algunos capítulos de eh, la serie del Crepúsculo al Amanecer, no me parecieron muy muy de Robert Rodríguez, no, no podría decir que me gustó, la verdad es que no, repite muchas escenas de la película, sí, pero no tiene la esencia de, de este tiempo que dura eh, del Crepúsculo al Amanecer. Las las que siguieron de, de Machete, bueno, pues al final son, son una saga de, del superhéroe Machete, eh, en la segunda de Machete se le contrata eh, por parte del presidente de Estados Unidos pues para acabar con, con un complot, te digo me recuerdo mucho las películas del Santo y Blue Demon y esta tercera Machete en el espacio, pues yo considero también que es ahí como un, un, un juego entre amigos ¿no? no tenemos nada que hacer, tengo a todos estos, pues vamos a continuar con algo a ver qué sacamos yo creo que ahí implica mucho la afición y la fijación quizá de Ro de Robert Rodríguez por toda la saga de Star Wars, que seguro tiene muchos seguidores, muchos fanáticos y bueno, no quería dejar ese ese vacío y metió a machete y toda su historia, este, pues sí, un poco ahí de acción, pues con esta ver nueva versión de de Star Wars, pero en el espacio. Bueno, esto también nos da la idea de la comercialización de, de, del cine, de la comercialización de las ideas, y bueno, hay que agotar un producto comercial hasta donde nos dé. Eh, hoy Dani Trejo ya tiene setenta y cuántos años. Eh, nació en 1944. 44, pero tiene setenta y tantos, ¿no? Son unos 73, 74 años más o menos, pero todavía sigue dando porque grabó una película en 2020, si bien, sin mal no me equivoco, ¿no? Sí, este, hay varias películas que todavía no vamos a, a comentar, pues porque todavía no han salido, pero este próximamente las veremos en cartelera o en alguna de las plataformas de streaming. Pues sí, eh, Robert Rodríguez al final sigue y seguirá dando de acá hablar con sus películas, me quedo de todas estas que hemos platicado, con la del precus, del precus, pre, pre, del, crepúsculo crepúsculo, <risas> del Crepúsculo al Amanecer. Del eh, Crepúsculo al Amanecer me pareció una de las mejores realizaciones, más incluso que Planeta Terror. Del Crepúsculo al Amanecer me parece muy, muy interesante la, la propuesta. Eh, la veo más acabada como película, como guión me pareció muy, muy interesante, muy… Mm, sí me, me, me agradó el punto de, de la historia De dos ladrones que están buscando huir Al final muere uno, el otro se va Me parece muy interesante el final Siempre los finales de Robert Rodríguez van en el, en el sentido hombre-mujer A ver quién, quién gana y, y aquí considero que en el, del crepúsculo al amanecer Gana tanto el hombre como la mujer Porque hay que recordar que George Clooney se va en su auto y se queda esta niña Juliet, se llama eh, la actriz, Julie, no, no recuerdo el nombre, eh, se queda como, que hago? Pero pues al final se sube a su a su, este, a su su camper y se va, ¿no? Así es. Este, otras películas que po vamos a poder ver de donde sale Machete es The Below Tales of, Arc of Arcadia, los, los cuentos de Arcadia, eh, la sombra del gato y el libro de Boba Fett, que recientemente se estrenó en la plataforma Disney Plus 2022. Ya, pues mira, parece ser que este programa, eh, además de ser de Robert Rodríguez, también era de Dani Trejo, por, por Machete, que al final es una un buen un buen personaje, una buena, una buena idea de película, eh, pues sí, pueden ver todas. Eh, evidentemente son películas para adultos no estoy tan de acuerdo que los niños tengan una imagen violenta del mundo yo me quedo con Planeta Terror definitivamente de todas las películas que hemos hablado, mis favoritas yo creo que serían, eh, bueno sí Battle, Alita, Battle, Battle Angel y eh, Planeta Terror uh -huh. es cierto, Alita también mmm, pues la vería ¿no? sin, sin, sin pensar más en esta serie rusa que se llama, salió una serie rusa también. De ¿Mejores que nosotros? Mejores que nosotros. Me, digo, o sea, al final estamos hablando de, de, de un androide, pues me quedo con, con Mejores con nosotros, ¿no? Está esta una serie rusa, creo que es de 2019. Uh -huh. Está muy buena. Entonces, eh, queridos eh, amigos, Fanny, Fanny, ya se acabó Robert Rodríguez. Ah. Muy bien, amigos, muchas gracias. Nos despedimos, gracias. gracias. Estefanía... Franco, Me retiro la como del sembo. barrio. Uh. Y yo, Jorge Domínguez, alias El Rostro. Si siempre no mi... es un placer estar con ustedes. Se despide la Fanny sembo, la fresita del barrio. Hasta la próxima. Hasta la próxima.